¡Tanta limpia sus botas, recluta! ¡No lo sé, señor! ¿Se siente usted mejor que sus compañeros? ¡No, señor! Recluta recto. <risa> ¡Ahora, muévanse!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 de su licencia. Venga, una disculpa. No aceptamos. No, no, no, quédatelo. Quédatelo. Nos ahorramos lo de la multa, ¿no? Lo siento. No aceptamos de... Por falta de respeto al oficial de la ley.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 ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué te dijo? ¡Ah, oh, puta madre! ¡Ey! ¡Qué... qué. <risas> <desar> <grusos> <risas> uh, <t -úcados> Cuatro tres, tenemos un 51. favor de mandar a servicios periciales. ¿Quién habla? ¿Ano? ¿Eres tú, Ano? Deja de decir estupideces y manda a servicios periciales. Cuento tres. Dicen que lo atacó un hombre que salió del canal. ¿Quién dice? ¿Tú dices? No, la testigo. muerta alrededor de las 5 de la tarde. ¿Es usted el especialista oficial? ¿No debería estar cuidando el perímetro? No parece eso. Ah, ¿no parece? No pareces. paga, puto. ¿Salí o no salí? Si quieres, te pagamos la cuarta parte. Es lo que sales. No, no, ni madres. En eso no quedamos. Vamos, me pagan. ¡Bájese!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 En la patrulla. 10, 10. Disturbe en los departamentos en el edificio Petrarca. Al parecer hay un 50 en el sexto piso. 4-3. Vamos para allá. Viene, no? Fue por las escaleras. A Recto le dan miedo los elevadores no me dan miedo? A Recto se le moja las florecitas en los elevadores No se le moja ninguna flor en ningún lado ¿Y no porque no subes, cabrón? ¿Mm? No mames, Recto, ¿qué está pasando? Le cogió el brazo al señor Está ahí arriba, oficial. ¿Quién está arriba? ¿Cuánto traes? ¿Cuántas refuerzos? Enséñalo con fuerza. Traigo, tú lo inmovilizas. ¡Ni madres! ¡Tan calzones! Está bien. Distraelo, yo lo inmovilizo. Quieres carnita, dale, dale. Mira, mira, mira. Ah, carajo. ¡Carnita, sí, a ver Que estaba comiendo el pinche viejo. ¿Qué? ¿Se te antojó gordo o qué? ¿Qué mames, pinche gorda? ¿Cómo se me va a antojar? estamos? Que te bajes, no seas necio. Aquí te espero. Que te bajes. Órale. ¡Familia! ¿Sí, Adrián? ¿Qué onda? ¿Qué mm, un copa. ¿Qué onda? A ver, niño, ¿qué haces ahí Te Ven, ayúdame. con los estás? Hola, Aleida. Mucho gusto. Soy su hermana. ¿Qué más? Este, ¿Qué mosca te pico? ¿Qué? ¿Y a poco de veras este burro te ayuda a capturarlo? ¿Por qué me sonríes? ¿Vas a venir a contarme mentiras en mi propia casa? Ya, mamá. Tranquilízate, por favor. Tú cállate, bueno, nada. Mamá, por favor, hay un invitado. ¿Qué invitado? Ni qué ocho cuartos. Estos dos son policías. Los más pinches sinvergüenzas de todos. Mm, ya voy a empezar. El carnívoro de la Ciudad de México...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 Adiós. Estoy detenido Se va a querer hacer el Inocente y más quiere ver La cara de pendejo A ver Cabrón No me vas a decir Que no te tragaste A un tipo En Xochimilco Viejo del edificio, la pierna de una señora, ¿no te suena? No sé de qué me estás hablando.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 Entonces, ¿no te acuerdas de nada? ¿Cómo se llama la sustancia? Sale, algo así me dijo. Es una droga nueva. Le dicen... flaca. ¿Dónde la consiguió? No sé. Bien, Ismael.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 ¿Sigues enojado? No vale madres. ¿Quién está detrás de las sales? No sé de qué estás hablando. ¿Aunque qué es ese pinche olor, eh? ¿Te estás cagando? ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? Levanta las manos. ¿Tú ¿Qué haces? Hay un cuerpo en el baño. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? ¿No es lo que parece? ¿Qué te parece que parece? ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí?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 Ahora déjame ir, tengo que llevarle fruta a mi mamá. Se pone muy mal sin su fruta. Cállate. ¡Vasquez, yo no tengo nada que ver con esto. Déjame ir, por favor, déjame ir. Másquez, ya Más ¿sabes? Más sabes que no me gusta estar en situaciones peligrosas. ¿Shh? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ya te voy a Eres la peor persona, que acuerdo?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 ¡Este animal! ¡Ah! ¡Esto, ven acá! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Alumnos! Ah,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 ¿Qué si pasas a pagar tu multa? Con exhibicionismo en vía pública. <risa> dentro de la bolsa de las sangre En el análisis de los químicos había bilis de cerdo. No lo dudo ni poquito. <risa> ah, ah, ah, ah, me... ¿Qué con la bilis de cerdo? <risa> ah. El otro día cuando estos tipos dijeron ya llegaron los cerdos,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 Sí, Hay que esperar. Ah, ya estuvo bueno. Si quieres tú te puedes quedar aquí. Vas, Yo voy para adentro para resolver esta mamada y que podamos ir a trabajar. Igual que este cabrón. Cooperen. ¡Traigan al marrano! Porque qué 18? Pues son todas las que caben. El patrón dijo y 36. Se les va a reventar el estómago. Mientras no se revienten las bolsas, lo demás a él no le importa. Tienen E2. ¿Me rellenan bien esos cerdos para estas últimas dos entregas? ¿O se mueren. Vamos, espera. Lo que ustedes prefieren... Ahora o no nunca. ¿Qué ver dónde van? A mi madre. No van a ir a ningún lado. Vázquez. Ahora sí, putos. No, ¿eh? que no, lo que no. ¡Ah, nos la pelan! Tienen derecho a guardar silencio hasta el día de su juicio en una corte judicial. Todo lo que digan podrá y será usado en su contra. Catealos. ¿Qué estás esperando, catealos? Ni madres, es catear espajotos. Vázquez. ¿Catealos tú? ¿Te quieres, cagar de la risa? ¿Te quieres cagar de la risa? Te voy a enseñar de quién te puedes cagar de la risa, cabrón. Vázquez, Baja la arma. ¡A mi madre! ¡Este pendejo!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 Let go!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 Las personas que resultaron heridas fueron puestas en cuarentena en lo que se les realizaban los análisis en busca de algún virus que pudiera ser el causante de este extraño comportamiento. Aquí hay un testigo de los hechos. Cuéntanos. No, pues, parecían todos, todos zombis. Esos de los que salen... llegaron los, los pinches zombies. Miedo. No son zombies. Oh, estás viendo y no ves. recto. Que no Pero son estamos zombies. Estamos contigo al estudio.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 Los conoces? Te parecen conocidos, eh. Míralos. Míralos bien, cabrón. ¡Míralos bien! Porque estás poniendo en riesgo sus vidas, ¿ah? ¡Te gusta hacer una verdadera rato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! rata! Vázquez. Llevan meses robándose los químicos para producir las sales.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 acercarlo Baltasar, ¿Quién se robó ese tanque de químicos, Baltasar? ¿Cómo se llama el güey del tatuaje, Baltasar? ¡Vas que eres un hijo de tu puta madre! ¡Estoy alto de ti, de ti y de todos los demás!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 ¿tú ¿a dónde vas? Okay. ¿A dónde vas, cabrón? ver! Okay. ¡Ey! ¡Alto ahí! ¿Qué, qué, qué, qué. Pon las manos arriba. ¿Qué traes en el camión? Agua. Solo agua. ¡No mientas, cabrón! ¿A dónde...? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Qué, qué! ¡Qué, Ay, qué Ay, mal, man, ¿eh? a, ¿A dónde Ay, ibas? ¿A, ¿A dónde Ay, ibas, a dónde Ay, ibas a cabrón? ¿Eh?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 De que se ríen, de que se ríen. Vamos. No, de, no. Policía, arriba las manos. Atrás a la pared. Atrás, cabrones. Atrás. No lo sé. Mira nada más. Nos volvemos a encontrar. Recto y Vázquez nos estábamos esperando. Sí, sí, sí, ya sabíamos. No crees que están listo.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 Y también su mamá no, no, no, no. Tenemos que ir Tenemos que ir por ellos rey? Vamos a llevarlos de dos en dos no, ni madre, Recto! ¡Tenemos que ir ya! ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves? ¿Mm? Mi puta madre, no contesten, Recto Tu familia está bien No dejes que jueguen con tu cabeza me voy a comer a tu hermana. <risa> ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde crees que vas a llegar con esto?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 ¡Nada! ¡Es innecesario! ¡Policía! ¡Este asunto no les concierne! ¡No venimos a hacerle daño a nadie! ¡Aquí me señor ¡Este hombre es un criminal! ¡Que está envenenando la ciudad con sus drogas! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡Está haciendo que la gente se coman unos a otros! puedes ganar, Recto. ¡Alto! ¡Echacerlos corruptos! ¿Vas a dispararles a toda esta gente inocente. ¡Alto ahí! ¡Atrás cerros! ¡Sale! ¡Atrás todos! ¡Sieran ¡Todo, todos destruyen! ¡Ni Chinal hijo de puta! ¡Tiene que ser así! ¡Para que Chineo se mete aquí el hijo de perra! Me pasó algo con mi familia de Matoca.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 A prenderle fuego a la casa. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos a vivir? No sé. es pinche recto Fascinado a otra delegación, no hay nadie que quiera estar contigo, por el momento está solo.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 Es muy sencillo. El regulador va conectado al tanque de aire. Tiene que estar bien apretado. ¿Escuchaste? Eh, sí, bien apretado. Como el culo de recto. <risa> no me tires de al pendejo. ¿Eh? No se te vaya a rasgar el traje. Un golpe que se si te rasgue, te vas mucho a la verga. ¿Eh? Cólera, tuberculosis, te patite. Eh, cálmate, abuelo. Te va a dar un infarto. Cascos.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 No se ve ni madre. ¿Qué es eso? Ay, ¡No mames! ¡Recto! ¿Qué? ¡Veme! ¡Veme, veme, mira! ¿Qué quieres? Ah, ah, ah, ah, ah. <risas> ¡Muévanse, cabrones! <risas> ¿Ya acabaste? Oh. Siempre tienes que ser tan pinche amargado, cabrón Por oh, serio, sí? no oh. oh, madre! ¡Rector! ¡Ven! ¿Qué? ¡Que venga! ¿Qué quieres? ¡Estoy atorado! ¿Cómo? Estoy atorado, pendejo No te ah. vayas a mover ah, ¡No mames, Rector! ¡Creo que se me rompió el traje! Tranquilízate, trata de nadar hacia mí ¡No puedo! ¡Sigo atorado! ¡Me estoy llenando de caca, Rector! ¡A salvo! ¡Ayúdame, cabrón! Trata de nadar hacia arriba, Vázquez. ¡No puedo, pendejo! Me, ¡Me estoy hundiendo! ¡Me voy a morir! Vázquez, creo que se picó mi manguera. ¿Qué? No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Nos mames, no mames. No vamos a morir. Sí. Me está dando agua. Que me da agua hasta el pecho. No, no me vamos a morir. Rector fue un placer haberte conocido, cabrón. Igualmente. No.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 Ay, ay, ay, ay. Hablas mucho, más que ¿Y ahora cómo te la pelo, Másquez? ¿Eh? ¿Cómo te la pellizco? Tira el arma. ¡Tira el arma! Ustedes dos ya tienen hasta la madre. Baja el arma, malicón. Arriba las manos. Baja la pistola. Hijo de puta. Hijo de puta. Eras tú. Me partes el corazón. Pinche rata. Bueno. Pues este cuento ya se acabó. ¿Alguna última palabra antes de morir? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un ¡Tú eres un ano!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 Se escapó. Sí, se escapó. Porque alguien siempre decía hacer sus estupideces en los momentos más críticos. ¿Qué? ¿Estupideces? Te salvé la vida por lo menos cuatro veces allá adentro, ¿ah? ¿eh? ¿De qué hablas? Por lo menos cuatro veces. Ay, no soy te la mamaste, pinche Vázquez. Mira, acá están. Pensé que ya nos habían hecho tacos al pastor. Qué <risa> cagado, ¿eh? A ver, ¿cuándo las venimos a ayudar otra vez? tengo rota una costilla.